Carmen Delia Dipini de fue una cantante puertorriqueña de Boleros. Carmen Delia Dipini, de el 18 de noviembre de 1927. 4 de agosto de 1998, fue una cantante puertorriqueña de Boleros. Su época de apogeo fue cuando interpretó sus melodías junto a la sonora matancera. Comenzó a cantar en 1937 Bajo la instrucción de la profesora Amparo Brenes de la Escuela Elemental Eugenio Brat de Nahuabo. En 1941 debutó profesionalmente en un programa que Rafael Quiñones Vidal, animada por la emisora WNAM. por su amiga Ruth Fernández, se trasladó a Nueva York en 1947, donde se hizo cantante profesional. Eso ocurrió cuando estuvo participando en el programa de visionados de Willy Chevalier en el Teatro Trívoro, donde ganó un primer premio y la casa disquera Verne la contrató para grabar con Johnny Albino y el Tío San Juan la canción El Día Que Nací Yo. Perdida y duérmete, mi junior Trabajo en varios teatros como el Jefferson Hispano, Puerto Rico y con la radio Emisera W, -W, -W -R -L así como en numerosos centros nocturnos. Posteriormente fue contratada por la Casa Seco y con ello grabó Besos de Fuego, tango cuyo título original es el Choclo, y que con una nueva letra de Mario de Jesús, acompañada por la orquesta de René Touzet, la catapultó todo internacionalmente. La cantante nació el 18 de noviembre de 1927 en Aguabo, grabó en Cuba, con astrograma tercera a mediados de los años 50. Igualmente cante también con el conjunto casino e hizo radio y televisión en La Habana. Se unió a Johnny Rodriguez y cosechó innumerables éxitos con los temas Ficha Negras, Soy Mimosa y Dímelo. También grabó otros grandes éxitos como Son Amores, Experiencia, Si No Vuelves, Delirio y No Es Venganza. A lo largo de su vida grabó 30 discos de larga duración, contándose como un clásico, el que realizarán en la década de 1960, junto a Tato Díaz, del Cuarteto de los Hispanos, en homenaje a Silvia Rezac. Viajó intensamente por toda Latinoamérica. De hecho, en una de sus presentaciones en Venezuela, los fanáticos causaron motines por verla. Por otra parte visitó a México en tres ocasiones, quedándose a residir allí por espacio de siete años. En ese tiempo es reclutada para grabar por los sellos multinacionales Columbia y RCA Víctor. Con los últimos produjo el álbum Especialmente para ti, con el acompañamiento musical de la orquesta de Chucho Ferrer. En la década de 1960, la artista reactivó su catálogo de grabaciones al producir Encadenados. En esta grabación, Carmen Delia contó con el acompañamiento musical de Leori Holmes, quien años antes había acompañado a Tito Rodríguez en el clásico inolvidable. En los años 70, la popular cantante realizó una serie de grabaciones con Ramosito Rodríguez del trío Los Andinos. Probó igualmente en 1979 una nueva grabación bajo la dirección del maestro Mandy Bisoso. En 1986 participó del proyecto Somos el Prójimo, que en plena era de las grabaciones tipo Wedar Libor, se realizó en Puerto Rico para una causa benéfica. Carmen del Di de Pini se mantuvo vigente hasta el último momento, cantando en programas televisivos y gozando de la fama que toda su carrera le produjo. La inolvidable intérprete de amor perdido y congoja, fue objeto de muchos reconocimientos. Una de sus últimas distinciones fue la inauguración del Café Teatro Carmen Delio de Pini, centro artístico que el municipio de Bayamón dedicó junto al Paseo de los Artistas. Falleció el 4 de agosto de 1998.